Seguramente has escuchado frases como «Salió volando» o «Me morí del susto» y tal vez hayas visto imágenes en publicidad como esta. O quizá hayas leído algunos poemas como esta estrofa de Sor Juana. «Esta tarde me bien cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón vieses deseaba». Bueno, entonces conoces las figuras retóricas. Las figuras retóricas son recursos estilísticos que nos sirven para ser más expresivos y llamar poderosamente la atención sobre algo al hacer un uso no convencional del lenguaje. Escrito, hablado o icónico. Pero ¿cómo es esto de no convencional? Bueno, pues esta es precisamente una de las principales características de las figuras retóricas. Y seguramente has escuchado o has dicho, después de usar una figura retórica, la frase literal. Por ejemplo, decimos, me morí del susto, literal. Cuando no es literal, estamos haciendo un uso figurado del lenguaje, porque no nos morimos. En el caso de las frases, las usamos para exagerar lo que decimos. Salió volando, para decir que se fue muy rápido. O me morí del susto, para expresar que vivimos una sorpresa fuerte pero nadie voló y mucho menos morimos, y por supuesto que lo sabemos. En el caso de la imagen, se comparan los árboles con lo que producen, oxígeno, para expresar que al talar matamos los pulmones de la tierra. En el caso del poema de Sor Juana, ella no quiere que su interlocutor vea el órgano interno que tiene en el pecho, sino que se percate de sus sentimientos. Existen muchas figuras retóricas, Cientos, pero algunas son más conocidas y utilizadas que otras. Y también hay de muchos tipos, como fonéticas, sintácticas, semánticas o conceptuales. Y hacen muchas cosas. ¿Qué tal si vemos algunas? Entre las fonéticas está la aliteración, la anáfora, el retruécano o el calamburo. Entre las sintácticas, el hiperbatón, la paronomasia y el polisíndeton, entre las conceptuales, la antítesis, el oxímoron y la hipérbole, y entre las semánticas, el símil o la metáfora, la sinécdoque, la metonimia y la sinestesia. Y hay otras muchas más, de diferentes tipos y con distintos objetivos. Veremos en clase algunas y podrás aventurarte en el mundo de las figuras retóricas y lo más importante, no se te olvide escuchar lo que dices.